No podemos conducir por ti Y yo siempre pienso ¿Y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo ¿Quién te ha dicho a ti eh, Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber Déjame que las beba tranquilo Mientras no ponga en riesgo a nadie ni, ni, ni haga daño a los demás A mí no me gusta que me digan No puede usted ir a más de tanta velocidad No puede usted comer hamburguesas de tanto... No puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, no, no, esa no va. No, eso, eso no